En este vídeo te traemos una nueva review acerca del videojuego de Sandbox, mi videojuego blockchain favorito. La verdad es que es una pasada porque han abierto la Alpha Season 3 podemos probar diferentes experiencias y en este vídeo vamos a ver los pasos que debes seguir para instalar el ejecutable muy sencillito crear tu cuenta a través de metamask y también empezar a jugar divertirte y recolectar todo tipo de premios nfts y criptomonedas totalmente gratis así que sin más empezamos y bien antes de ver los pasos que debemos seguir para empezar a jugar de sandbox me gustaría compartir este proyecto que llevo un par de días probando es un move to earn que te paga por caminar tal y como nos indican en su propia página web tienes su propia criptomoneda, la Suite Economy, la cual como puedes apreciar está subiendo bastante de valor, ya que hoy, 14 de septiembre, ha sido listada en diferentes exchanges bastante conocidos y reconocidos, como por ejemplo Kucoin.io, FTX, etcétera Es cuestión de tiempo de que sea listada también en Binance, por ejemplo, y la criptomoneda siga subiendo de valor. Nosotros no te estamos recomendando comprarla para nada, al contrario, lo que te estamos proponiendo es que la ganes de forma totalmente gratis, únicamente por caminar también por descargar la aplicación con nuestro enlace que tendrás abajo en la descripción del vídeo te van a regalar 5 sweet coins totalmente gratis no es mucho pero diariamente vas a poder minar y generar esta criptomoneda y también tiene diferentes fórmulas dentro de la propia aplicación para ir recolectando diariamente pequeñas cantidades de esta criptomoneda muy interesante y en los próximos días vamos a subir un vídeo completo acerca de cómo funciona la aplicación de SweetCoin. Como siempre, si te gustaría ver este vídeo, ya sabes, déjate un buen like y suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad y recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de Telegram todo abajo en la descripción del vídeo. Y bien, volviendo a The Sandbox, recuerda que en nuestra web, satoshifactory.com, en la pestaña de Play to Earn, encontrarás el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona The Sandbox Metaverso. Te explicamos de forma sencilla qué es The Sandbox, uno de los videojuegos con más potencial bajo nuestro punto de vista, ya que no únicamente puedes jugar y divertirte ganando recompensas, sino que también... Puedes crear tus propios NFTs, tus propias experiencias, etcétera. Dispones de diferentes parcelas que puedes comprar o vender y puedes montar allí esas experiencias para monetizarlas con otros usuarios. Tiene un sinfín de posibilidades y los partners que tiene de Sandbox son de primerísimo nivel. Te explicamos también cómo crear una cuenta, realmente es súper sencillo. Únicamente necesitas Metamask u otra billetera que sea compatible con Web 3.0. En nuestro caso lo estamos haciendo con Metamask. Tienes también una entrada de blog o un vídeo en el cual te detallamos paso a paso cómo instalarla. Es facilísimo y te va a llevar menos de 5 minutos. Y también te explicamos dónde puedes comprar el token de The Sandbox Ya que en realidad lo tenemos en la gran mayoría de exchanges Pero nosotros te recomendamos los exchanges que solemos utilizar Que llevamos bastantes años utilizando Y consideramos que son bastante fiables y recomendables Aunque esto no es consejo de inversión, siempre vamos a ir fijándonos en videojuegos o en plataformas en las cuales podamos conseguir criptomonedas de forma totalmente gratis. Y bien, si vamos a la página web oficial de The Sandbox, desde aquí podemos crear nuestra cuenta y empezar a jugar, recuerda que te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo y para empezar debemos pulsar en Sync Ain, aquí tenemos en la parte superior derecha y nos abre todas las opciones que tenemos disponibles para conectarnos. Tenemos diferentes wallets, nosotros vamos a utilizar Metamask, pero tienes Bitsky, Wallet Connect, Coinbase Wallet o también Benly, desde la cual puedes acceder con tu cuenta de Facebook, Twitter o Google. Nosotros vamos a Metamask y también es la recomendada por el propio The Sandbox. Simplemente con nuestra sesión iniciada en la billetera se nos abrirá y nos solicitará la firma, le decimos que OK y automáticamente estaremos iniciando con nuestra billetera, es decir, que todo lo que vayamos recolectando todo lo que vayamos abriendo de experiencias, etcétera, se irá añadiendo directamente a nuestra billetera desde la cual nosotros tenemos el control total, podremos retirar, vender o hacer lo que nosotros queramos con todos los assets, NFTs o cualquier objeto de valor que ganemos dentro de The Sandbox. Bien, directamente ya estamos conectados, ya tenemos nuestra cuenta y ahora podríamos modificar nuestro perfil, también tenemos muchas otras opciones las cuales te animo a que investigues y si tienes cualquier duda por favor déjamela abajo en la caja de comentarios o también directamente en nuestro canal y grupo de telegram te intentaré responder a tiempo real si puedo ayudarte a resolverla. Bien, vamos a la opción de perfil desde la cual vamos a poder modificar diferentes rangos o aspectos de nuestro usuario. También si tuviéramos LAN, si tuviéramos experiencias ganadas, etcétera, Todo esto lo veríamos directamente aquí en esta opción. También tenemos la opción de staking. Tenemos opción para referir amigos. Tenemos opción de inventario, avatar, etcétera. Si vamos a la opción de avatar, aquí sí que es bastante interesante. Podemos personalizar nuestro avatar. Todo esto es de forma 100% gratuita. Puedes jugar a todas las experiencias. Lo vamos a ver a continuación en el mapa. No te van a cobrar absolutamente nada y de hecho te puedes llevar premios totalmente gratis. Estos premios pueden ser NFTs, pueden ser recompensas en la criptomoneda de Sandbox o pueden ser diferentes opciones muy interesantes como el Alpha Season 3 que está valorado en mucho, mucho dinero. Bien, aquí tenemos nuestro avatar. El cual vamos a poder personalizar como nosotros queramos. Podemos modificar desde la cabeza hasta cualquier otra parte del cuerpo, de la ropa, etcétera. Esto es muy parecido a muchísimos videojuegos. Vamos a ponerle el de Bames John. Vamos a ver qué tal. Y vamos a ponerle una camiseta un poquito hortera. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Eh... Bueno, esta me parece que está bastante guay. Solo para hacer la prueba. Y también le vamos a cambiar los pantalones y le vamos a poner, pues, estos, por ejemplo. Genial. Ahí tenemos a nuestro personaje y le vamos a poner unos zapatos, así que canten un poquito. A ser posible. Ah, podemos modificar el color total también del avatar. Pues lo vamos a hacer morado. Ahí estamos. Y también le vamos a poner los zapatitos, estos zapatitos. Muy bien. Ya tenemos nuestro avatar personalizado, le damos a Save Change y directamente ya lo tendremos preparado. Una vez más te animo a que investigues todas estas opciones ya que aquí dentro vas a encontrar mucha información. También tienes en el desplegable este toda la misma información. Bien, vamos a la opción de play y desde esta opción ya vas a poder ver todo el mapa, todas las experiencias que hay abiertas en el mapa. Como puedes observar hay algunas que están en color y otras que están en blanco y negro, lo cual significa que las que están en color ya son jugables, puedes acceder y probarla y disfrutarla. Y las que están en blanco y negro de momento no se pueden jugar, todavía nos quedan 47 días para poder jugar y cada día que va pasando se va abriendo una de estas nuevas experiencias. Aquí tenemos que actualmente estamos en el día 22, puedes ir viendo cada día las experiencias que se han ido abriendo y como puedes observar hay experiencias muy potentes abiertas como por ejemplo tenemos la de Border Town, aquí tenemos también la de Walking Dead. Entre muchas otras que te animo a que investigues, que juegues y sobre todo que disfrutes. Bien, y cómo podemos empezar a jugar? Debemos descargar el instalador que lo tenemos en la parte superior derecha. Aquí tenemos el Download Alpha. Clicamos en esta opción y lo tenemos disponible para Windows o para Mac. En nuestro caso lo vamos a hacer para Windows y le damos a Download. Vamos a guardar. Y bien, una vez lo tengamos descargado, nos aparece aquí directamente las instrucciones. Son cuatro simples pasos. Instalarlo. Debemos darle permisos como administrador. Le damos a finalizar cuando esté instalado y por último darle a play y empezar a jugar. Vamos a darle a instalar, esto no tiene ningún misterio, únicamente debes darle permiso de administrador y listo, no debería costarte absolutamente nada. Ya lo tenemos instalado, le damos a finish y ya podremos empezar a jugar y probar las distintas experiencias. Automáticamente se nos inicia el juego. Y bien, ahora estamos en la pantalla inicial y para ello le vamos a dar a play now. Ya podemos empezar a jugar, es muy sencillito, lo primero que vamos a hacer es quitar un poco el sonido de la música Para ello le damos a la opción O, a la tecla O y aquí tenemos las preferencias Vamos a bajarlo porque la verdad es que es bastante molesto, así que nada, lo bajamos y continuamos Este es nuestro personaje, para moverlo es muy simple, tenemos aquí las teclas como cualquier otro videojuego Y básicamente lo que tenemos que hacer es ir hablando con todo tipo de... Personajes, robots, etcétera que tengamos por aquí Nos van a ir dando diferentes misiones Que debemos ir completando Como por ejemplo la de recoger estos, estas bengalitas que tenemos por aquí Aquí lo tenemos Debemos recoger 35 que están repartidas por todo el mapa Aquí por ejemplo tenemos un personaje El cual podemos hablar con él directamente Vale, nos acaba de abrir una nueva misión podemos decirle y tenemos que recolectar 10 Ape Quest, esto es muy sencillo, debemos ir a los NFTs, vale, ya tenemos uno completado, debemos ver la información de cada uno de los NFTs de Bored Ape Yacht Club. Como puedes ver aquí abajo ya directamente se me ha desbloqueado uno de ellos, tenemos más por aquí y debemos ir haciendo lo mismo con cada uno de ellos, podemos leerlo y aprender sobre estos NFTs. Muy sencillito, ir reclamándolos todos y cada uno. Si volvemos a la opción web, donde tenemos nuestro avatar y tenemos todas nuestras opciones, aquí tenemos el mapa, nosotros hemos iniciado al juego, simplemente descargando el instalador y e iniciando directamente desde esta opción, simplemente dándole a seguir y continuar, y nos ha llevado a esta de aquí, que es la de Start Here, que es la principal. Debemos empezar por esta, aquí vamos a hacer algunas de las misiones y directamente desde dentro de esta opción donde estábamos jugando hace un segundo, podemos ir accediendo a las siguientes navegando entre diferentes portales que encontrarás dentro de la propia Start Here. Pero otra opción muy interesante es si por ejemplo quisiéramos jugar a esta de aquí o quisiéramos jugar a cualquier otra que esté disponible podemos venir directamente aquí y seleccionar la que nosotros queramos y automáticamente iremos a esta opción Muy sencillito realmente, también te animo a que tengas un poco de paciencia depende mucho de la potencia de tu ordenador y de tu conexión Por otro lado algo muy interesante son los rewards que podemos ganar en función de las misiones que vayamos superando dentro de cada una de las experiencias. Por ejemplo, la que hemos iniciado, la de Start Here, nos dice que tenemos 0 experiencias realizadas de un total de 17 que podemos llegar a realizar dentro de esta experiencia. Por ejemplo, la de Walking Dead nos dice que tenemos 0 de 23 y así cada una de ellas tienen diferentes. Si vamos a la pestaña de Rewards, aquí dentro podemos ir viendo en función de estas experiencias que vayamos desbloqueando qué cantidad de tickets nos van a dar y también qué cantidad de criptomoneda de la criptomoneda sandbox que podemos ganar, también por supuesto el Alpha Season 3, este Alpha Season 3 nos otorgará una serie de características y privilegios muy importantes a la hora de poder jugar en el juego y demás, y aquí tenemos que nos van a ir dando tickets en función de cada una de estas misiones que vayamos realizando. Podemos llegar a ganar un total de 220 tickets, esto lo rifarán y podremos llevarnos un Alpha Season 3, un Alpha Pass y también podremos ganar estas criptomonedas de The Sandbox Así como también tenemos la opción de hacer staking para generar más recompensas y también si tuviéramos alguna land o algún avatar owner también podríamos ir desbloqueando diferentes opciones de rewards para ganar más criptomonedas de sandbox. todo esto vamos a hacer un vídeo específico explicando cada una de estas opciones cómo funcionan al detalle. No quiero realmente alargar demasiado más este vídeo por lo tanto, creo que de momento para que empieces a jugar hay información más que de sobra. De todos modos, cualquier sugerencia o cualquier cosa que te gustaría que habláramos de ella en próximos vídeos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 todo abajo en la descripción del vídeo en los cuales damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.